Madre mía chicos, acabo de empezar a abrir máquinas y se me ha olvidado empezar a grabar Tenía la cantidad de 35 máquinas, He abierto 10 máquinas A lo mejor de las 10 máquinas, 4 o 5 nuevos coches de esta última actualización Una legendaria que es el coche velocidad con el que hemos subido de nivel a nivel 59 Nos ha salido el ariete, coche que necesitamos para fusionar otro nuevo coche en el laboratorio Espectacular, me hubiese gustado que lo hubiese visto vale, perdón chicos no pasa nada vamos a continuar me quedan la cantidad de 25 máquinas que siga así la cosa por favor y voy a continuar vale por último me había salido el coche que habéis visto en pantalla épico lo bueno, voy a continuar se me ha ido totalmente la cabeza se me ha olvidado empezar a grabar y bueno que siga así la cosa me ha salido la scooter el carrito de bebidas bueno un puñado de nuevos coches nos ha salido también el Fénix, que era un coche que fusionamos y que no teníamos, nos habíamos gastado. Se ha salido a la segunda, me había salido el coche de velocidad. Madre mía, chicos, madre mía. Vale, nos sale otra común. Lo estaba diciendo antes. Y lo digo ahora, si me sale el, cut, el, eh, vale, el mini auto, nos faltaría uno más. Y ojo nos falta lo que va siendo también un ariete pues nos ha salido antes Y bueno solo le falta que, que salga el quad Como salga el quad en esta apertura ya apago la cámara no hay vídeo No hay vídeo, no hay vídeo vale, Sale el depósito de aceite que está maximizado Bueno si queréis he hecho un vistazo pero vamos Ha sido bestialítico Ah, mirad, me ha salido el cortacésped la scooter bueno, en fin un puñado de nuevos coches el fenix está por ahí vale, vale, vale nada me ha salido el coche de bebidas y bueno ya hubiese sido el ariete, el coche de velocidad que lo hemos mejorado al 2 y con eso hemos subido de nivel. Muy cerca ya del nivel 60 en el que estábamos y nos bajaron. Y bueno, vamos a continuar con una nueva común. Espero que no decaiga la fiesta. Vale, chicos, estaba siendo una fiesta impresionante. O sea, bola que salía, bola de un coche nuevo que no tenía o que necesitaba. Y bueno, bestialítico, bestialítico. O sea, medio de la vida, medio de la vida. Sale otra común. Vamos a ver cuál puede ser. El coche listo. Coche pequeño pero rápido, chicos. Muy ágil. No está nada mal. Hice no hace mucho una gran cantidad de coronas en una partida con él. Está por ahí en alguno de mis vídeos, incluida. Morada. Bueno, sale otra vez este coche de bebidas. Que ya de paso lo veis. Ahí está, quedan 19 máquinas Lo siento mucho chicos por Haber empezado a grabar un poco tarde Pero vamos Que aquí estáis Y vamos a continuar Que promete ¿eh? Promete esta apertura Ya sabéis que cuando quiere va muy bien El anterior, 45 máquinas 45 máquinas Y ni una sola legendaria Ni una sola legendaria Y ni un coche que necesitábamos Así que nefasta Sale el ovni. Ahí está. Nivel 3. Guay guay guay. Si no lo tenéis, tenéis el vídeo en el, en el canal para saber cómo conseguir este último nuevo coche oculto. Dejaré por aquí arriba el enlace. Y bueno, sale el Griffinelli. Coche de prestigio de nivel 50. Ya a nivel casi 60. Ahí está. Venga, otra legendaria más, eh, chicos. Épica, que salga el ariete, por favor. Vuelva reminas. Por pedir que no falte. Uf. Empezamos, eh. Ya empezamos con los coches maximizados. Estamos perdiendo el ritmo de la partida y no me gusta nada. Vamos a ver. Otra común. A ver qué puede ser. qué puede ser, qué puede ser. ¡Jo! ¡Oh! Bien. vale, nuevo coche también de la última actualización ya os he dicho que me han empezado a salir todos los nuevos coches impresionante me está gustando, me está gustando mucho la, la apertura, la verdad no hay mal que por bien no venga y la anterior la, la verdad que fatal y esta pues ya veis de todo, de todo eh chicos, bonito y barato me están dando todo a, pe a pedir de boca. ¿Pero qué es esto? Legendaria, ¿eh? Me sale otra vez el coche de velocidad. Madre mía, qué, qué visto lo tengo. visto! Madre mía, ya me podía haber salido la, la ambulancia, macho. Vale, subida de nivel, nivel 60, recuperamos el nivel anterior que teníamos Y bueno, se nos mejora la propulsión Nivel 5 más 25% de daño al colisionar con otros coches y Igual Vale, 13 máquinas No descarto otra legendaria Vale, común nos ha salido Madre mía, es que cada vez que abro una legendaria Es que me sale el coche de velocidad, no me lo explico que sí que es muy rápido y todo lo que tú quieras pero que hay legendarias que todavía no tengo para el coche surfista que todavía no tenemos al máximo está a 12 máquinas o no bueno, la hacemos un feo eh a la legendaria mientras no esté maximizada que ya sabéis que nos dan 10 gemas o sale este coche hat black maximizado una gemita más y vosotros no lo veréis porque está mi face en medio pero tengo casi 500 gemas que no es moco de pavo para esta montaña rusa más uno de gemitas y últimas 10 máquinas eh chicos no os vayáis que todavía me quiero que salgan de las 10 máquinas 10 legendarias eh esto está siendo bestial hombre no no te salga. Vale. Dos gemitas que se suman a nuestra cuenta. Otra común. Venga, hombre, si me diese el quad. Si me diese el quad. Me voy de la vida. Me voy de la vida. Me voy de la vida. Y No me lo da. El día que me salga el quad, mira que lo pido, ¿eh? Yo creo que voy a hacer un vídeo especial. Un vídeo especial. Vamos, vamos. Morada. Morada. Que moradas realmente necesito poco. Maximizada. Más prefiero que me salgan legendarias, como puede ser el avión, etc. O comunes, como puede ser el quad, épicas, el Ariete, el barreminas. Pensar en ¿eh? los coches, los coches nuevos, estos, los coches ocultos. Madre mía, el Robert Lunar, ¿eh? lo tengo ya aquí un año. Y todavía no lo tengo maximizado. ¿O Será posible. Otra morada. Vamos a ver cuál puede ser esta moradita. Ojo, que nos sale un perrito caliente. Un perrito me sale. ¿Común? Es que cuando veo común ya me hace hasta más ilusión que una legendaria. ¿Qué, ¿Por qué el quad no es legendario? Si cuesta tanto que salga. ¿Por qué no es legendario? ¿Eh? Hashtag, dejadme en los comentarios. ¿Quad? Ha, hashtag, quad, nuevo coche legendario. Porque macho, que no sale. No sale. Y morado otra vez. Que no quiero moradas. Que quiero comunes, épicas o legendarias. Por favor, eh, por favor. Bueno. Lo, lo mejoramos un poco. Este coche cápsula que me gusta mucho también. Está muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bien. Común. Vaya, quedan muy poquitas. La verdad. No voy a pedir gran cosa más Pues la apertura ha sido La verdad que muy muy buena Y me voy muy contento Salga lo que salga En estas dos últimas bolas Ahí está Esa común A ver Bolido clásico Y última Máquina Vale chicos Voy a dejar aquí el móvil vale, nos han salido dos legendarias no está nada mal vosotros habéis visto una pero bueno ha sido la misma hombre está el <coughs> autobús pues ya está chicos Me... hasta aquí el vídeo de hoy nos quedamos muy cerca de conseguir nuevos coches para fusionar un mini auto por aquí el quad, el quad, en fin, muchos coches. Me gustaría que dejaseis un gran like, que os suscribiráis si os gusta mi contenido, si queréis, si no os queréis perder nada de lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo.